Tan noble que me arrebató todo, todo menos la vida. Ahora ha vuelto a por ella. No se trata de cómo enfrentas tus miedos, se trata de cómo sobrevives a ellos. in the backseat All alone